Venga, gira. nos encontramos en el humedal Ogamora, en la línea de costa, en la cual ustedes ven ya al frente de hogares suacha y todo el humedal aquí la carretera destapada de la carrera Decimada. A. Hay gallinetas de agua y otras especies. Si sí sí. se ve esta zona es. Ya, ya presenta algo contenido de musgos por lo que ya se puede eh, eh, ver también los juncos ahí para en este contexto y aquí vemos el cerro la parte sur del cerro de la chucuita y el conjunto astromelia de ciudad verde aquí vemos movimiento de aves ya se ve toda esta zona de hogares soacha, lo que convergería ya en el futuro pasó hacia la avenida Ciudad de Cali.